Lo que no puedes llegar es a, a decirle a la gente cómo quieres tu casa, ¿no? yo un poco me, me burlo de eso porque este lo que te van a decir es la que vieron en la telenovela de anoche, no más que chiquita, ¿no? Entonces, es un proceso dialógico con el asesor, ¿no? En, en, que, en que los dos están eh, con información diferente compartiendo esa información. Es un... Un, un intercambio de, de saberes eh, donde el arquitecto tiene que hacer el diseño tiene que respetar que fundamentalmente la decisión va a ser de la gente pero la tiene que informar y tiene que dar un proceso eh, importante de consulta incluso de consulta con todos los miembros de la familia si es posible ¿no? Para